Hola gente, soy YouTube, estamos con un nuevo video de Steven.yuel. Tal vez se, la... se preguntaran que el anterior episodio salía en el centro o como ahorita, Final Wars. Eh, la razón por qué está eso es porque tengo esa aplicación que hizo para editar, recortar y bla, bla, bla. Bueno, eh, bueno, esa cosa salió justo cuando me di cuenta. busqué otras aplicaciones, encontré movimark, pensaba que era todo, porque encontré Full Full, pero uno que funcionaba movimark pero justo cuando iba a guardar, justo iba a guardar este, el archivo, o sea este, a mi computador, pues ya está, pues ya subílo, justo me encuentro que solo se escucha el audio y la pantalla está negra, negra, y yo me quedé como hasta la noche buscando, buscando aplicación, explicación nada así que nos tocó vivir con esta aplicación que filmó ahorita vamos a hablar de los deberes ah, soy allí allá, claro los buses los buses son medio de transporte que te lleva a cualquier lugar de tu destino eso tiene muchas desventajas por ejemplo, cuando estás apurado así corriendo Uf, con las buses llegué al bus. Qué bueno. Ahora sí me voy. Hace diciembre. Media hora después. Qué raro. Sí. Chillo, Creo que hubo otra. Sí. Por eso se fue el bus al otro lado. Una hora después. Capo. Otra cosa es que no te puedes... Dormir porque te puedes pasar la parada que quieras. Que si te quieres bajarte al puente 2. Y estás en el puente 3. Puente 3. Puente 2. Puente 1. Algo que voy a recordar. Es cuando cuando estudiaba de escuela de colegio y vinía en los buses siempre, siempre, siempre el niño se peleaba por un asiento hasta yo peleo por el asiento y estaba en puja, se empuja y, y no conseguí el asiento así que otras cosas de, otras cosas de los vendedores que siempre van vendiendo arco caramelo, lápices, pero yo también no entiendo, es el vendedor que te da un demo pero la persona dice, no La gente dice, no, no quiero O sea, como que está pensando que está dañado O una droga o Oye, señor, disculpe ¿Quieren unos caramelitos? Por, por una buena causa Sí, gracias Venga. Gracias, Buenas. buen día Así que, puedes comer esta cosa El siguiente día Te va a pasar esto Oh, mi oh, ay. Ya no quiero comer más. No quiero comer nada. ¡Oh, papitas! Bueno, aquí se acabó el video. Segundo. Creo que subo un video cada semana o no sé. Bueno. Así que me despido. Ojalá que me dé un like. Que me ayuda muchísimo. Y si son nuevos, suscríbete. Mm. ¡Qué raro! Antes estaba con otra vestimenta. ¡Oh, no!